Tu nuevo objetivo se llama JM Cuando puedas, contalo Cambio Afirmativo ¿Ha visto que le dicen JM para aquí? No son mis problemas, gallo Tranquilo, pollo, dejadme por ti y te espero, gallo. quién te está buscando, <ríe> Con esa vestimenta de estúpido. <ríe> y lo dice alguien que anda descalzo. ¿A quién le importa eso? ¿Te el sorteo de los 2000 RP? ¿Qué estoy haciendo? ¿Que no me lo antes? <risa> bueno, vamos, güey. Vamos. Antes que nada quiero decirles que este sorteo está siendo patrocinado por Noca, que es la persona que dio el código de los RPs para que este sorteo sea posible. Para participar en el sorteo de los 2000 RPs, solamente debes ir al link que está en la descripción y seguir los pasos que están allí mismo en la página como paso obligatorio debes suscribirte al canal y los siguientes pasos te irán dando puntos. Seguirme en Twitter te va a dar 30 y el paso más importante que es compartirlo con amigos te va a ir dando 10 puntos por persona. Así que entre más puntos tengas vas a tener más posibilidades de ganar el sorteo. Suerte.